Héctor de la Cruz fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir a su pareja sentimental en hechos registrados en esa ciudad de San Francisco de Macorís. El agresor, mientras era conducido al comando noreste y ser cuestionado, ofreció su versión. Yo tengo vida. Me dio golpe a la policía, me dio golpe porque la mujer me ha salido cachapiando con una mujer ya. ¿Crees que se había comido? ¿Tú no ¿Quiere qué? ¿Cachapiado? Yo no cachapero. Sé la por eso, porque yo perdí mi puente a mi casa por eso. Pedido, yo no le digo a ella mentira. Yo no le puse la mano a ella. Cachapeando, tengo un video. Estamos cachapeando a la vecina. ella me tiene preso. Eh, sí, Chapeando lleva, yo lleva. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.